En este contacto diario en el día de hoy, viernes 27 de diciembre del año 2019. Después de esa importantísima participación de Hansel Alberto en la entrevista VIP de Contacto Diario, queremos saludar a Oscar García, uno de los eh, comandantes, ¿verdad?, el que más sabe de lo que tiene que ver con los entrenamientos, o sea, eh, como atleta. Ese es el encargado y el responsable de que Hansel Alberto pueda lucir. Esa contextura física y mantenerse en condiciones óptimas cuando llegue a los campos de entrenamiento a Baltimore. El próximo año. Así que saludos para Oscar García y todo el equipo que en este momento esté en contacto con este pancio. Hermano, saludo para usted y gracias de verdad por su amable sintonía. Recordarles que Vidrios y Aluminos del Cibao MP está aquí en la calle Sánchez, esquina Papi Oliviera, aquí en San Francisco de Macorís, y es donde los ingenieros y ventaneros van a encontrar ese detalle que necesitan para dar ese toque final a su casa o apartamento. Vidrios y Aluminos del Cibao de la calle Sánchez, esquina Papi Oliviera. Aquí están los cristales, perfecto files, ventanas, puertas, acero inoxidable, espejos y todos los accesorios que usted necesita para dar ese toque final a su casa o apartamento. Recordarle que en vidrios y aluminio contamos con nuestra propia máquina canteadora, así que usted puede salir con su cristal con la forma que usted prefiera. Además, muy pronto contaremos con nuestra máquina biseladora que nos va a hacer la empresa más completa de toda esta región en vidrios y aluminio del Cibao, mp calle sánchez esquina papi olivera aquí en san francisco de Macorís. además recordarle que sergio romero nosotros y todo el equipo de contacto de la luces y siempre bien planchado bien apuesto gracias a que llevamos esta ropa aquí a la lavandería duarte de la calle la cruz casi esquina salcedo con sus sucursales en las Guarnas y en villa tapia lavandería duarte sergio antonio romero pérez bueno, es un comentario, aparte de, de que hoy es viernes y es la prácticamente la antesala de lo fin que año. es fin de año, de lo que es la eh, iniciando un año, casi siempre uno tiene las metas, eh, crea metas, hace planes. Pero lo, yo creo que el mejor plan que debemos hacer para que la sociedad cambie es ser una mejor persona. Eso es, lo, es, lo que, es el mejor plan y la mejor persona porque si usted hace, hace eso y casi la gran mayoría de nosotros consideramos que eso es importante eh, el mundo cambia no es obtener ni querer ni pretender eh, en la vida sino que tú en tu corazón te llenes de, de bondad de amor, de confraternidad, de compañerismo, de, de compartir, no lo que te sobra, sino de compartir todo para que así eh, todos eh, vivamos un mundo mejor. Es lo ideal, normalmente, desgraciadamente no es así, pero yo creo que debemos luchar para eso, debemos luchar para, para que este año, las cosas materiales Vendrán en su momento Y en su y En su en su trajinal del día Pero Si todos pretendemos ser mejores o sea mejores personas Mejor de adentro hacia afuera Yo creo que eso va a ser un buen año Y un año que, que la, Yo siempre le digo a Gina que los años pares Son buenísimos Yo no sé por qué, por qué si es secado la verdad Pero el 2020 Eh para la República Dominicana es un reto, eh, va a haber cambio de autoridades, quien sea, no importa el color, pero va a haber cambio de autoridades. El dominicano va a tener la oportunidad de, de elegir y, y proyectarse un futuro a cuatro años y quizá a ocho. Normalmente el que se sube ahí quiere ocho, yo no sé por qué, si ese es un número mágico, ¿verdad? Ocho y algo más, <risa> algunos quieren algo más. Entonces es un momento para, para pensar en eso y, y ver si, si, si los políticos que tenemos, si los cambios que se van a dar en el país son los mejores, que si elegir al que por lo menos eh, convierta en una sociedad más humana, más eh, condescendiente, una sociedad que amerita un cambio de actitud, un cambio de reglas, Cumplimiento de las leyes. O sea que todas esas cositas que, que necesitamos para avanzar. No podemos avanzar sin organización. No podemos avanzar sin educación. ¿Qué planes vamos a hacer para dedicarnos todo? Todo el que tenga un aliento, todo el que tenga la capacidad de, de enseñar. Hagamos algo para educar nuestro país para educar a nuestros niños, para llevarlo por el camino correcto del saber. Porque tenemos que buscar dónde están realmente nuestras debilidades para así nosotros combatirlas. No podemos combatir nuestras debilidades sin antes reconocerlas que sí, que existen. No justificarlas. Yo leí un libro... Yo creo que como lo dije seis años, que llamaba cómo ganar amigos y cómo influir, influir en las demás personas, que es, era Del coniel Y él decía que, los seres, Dale Dale Corniel, que decía que los seres humanos no aceptan sus errores, sino que los justifican. Y, y tenía mucha razón en eso, que, que nosotros debemos de, de pensar en asimilar nuestros defectos y nuestros errores para así eh, mejorar. Eh, eh, la sociedad y mejorarnos, mejorarlo todo. Creo que es un año de reto, un año que necesitamos eh, levantarnos y un año que nuestras autoridades también van a poner su granito de arena.